Un fisquito de matemáticas, séptima temporada Bueno, pues primero quiero agradecer a Edith por permitirme hacer este fisquito y bueno, yo diría que el título es muy revelador de hecho el objetivo está clarísimo hay que escapar del laberinto de hecho les voy a contar una cosa Esta, la estrategia estrella de este fisquito la protagonista del fisquito apareció en un capítulo de los Simpsons en el cual la familia queda atrapada dentro de un laberinto de plantas de piñas de millo y el objetivo cuál era? escapar para largarse a su casa porque estaba encansadísimo. entonces vamos a suponer que estamos en su misma situación vamos a suponer que estamos en un laberinto y entonces para plantear el problema vamos a considerar Vamos a ir en la búsqueda de una buena definición de laberinto. Y decidir a la raíz. Sí, a la raíz. Y la excepción más aceptada que he visto ha sido que un laberinto es un lugar formado artificiosamente por calles y encrucijadas para confundir a quien se adentre en él de modo que no pueda acertar con la salida. Bueno, ya me he tomado la libertad de pasar por encima de la raíz y definir yo mismo lo que considero que es un laberinto de manera más matemática y un poquito más rigurosa. Para mí un laberinto es una región acotada de paredes fijas y que pueden tener una salida. Quien dice una, dice dos, dice tres o ninguna. En este caso tendríamos una prisión, ¿no creen? Pero el problema de esta definición es que no voy a considerar ciertos laberintos como problema en este caso. Estas son las malas noticias, las primeras de hecho. No vamos a considerar laberintos infinitos porque estamos en la superficie de la Tierra. Creo yo que no hay laberinto infinito, supongo. Y después tampoco vamos a considerar eh, laberintos que tienen paredes móviles. Este, esta foto pues, está sacada pues, de, la, de la película de Harry Potter y el Cáliz de Fuego, en el cual pues, eh, ciertos personajes, no voy a hacer spoiler, de, pero han tenido tiempo de verla. ¿eh? Ojo. Eh, pues están dentro del laberinto y pues tienen que conseguir algo. No voy a decir el qué porque, spoiler. Pero también hay otras películas en las cuales se ven este tipo de laberintos, como es el corredor de laberintos, en los cuales cambian ciertas partes del laberintos por, la, eh, por la noche, según tengo entendido. No he visto la película, así que no me spoilean ustedes, ¿vale? Bueno, ahora vamos a ir directamente al problema. ¿Cómo escapar del laberinto? Y ahora aquí mucha gente, de hecho he oído mientras estaba en el entretiempo, mucha gente diciendo la mano derecha, la mano derecha. Vale, pero quien dice la mano derecha también podemos decir la mano izquierda, ¿no? De hecho, una cosa, ¿por qué decimos esto? Les voy a decir una, una curiosidad, en la antigüedad, eh, los, los antiguos lo que hacían para orientarse en las catacumbas y en los túneles subterráneos eran poner su mano derecha en la pared y no dejarla y seguir por ese, por ese camino. De esa manera recorrían toda la catacumba y todo el túnel. ¿Y cómo hacían para volver? Pues simplemente se daban la vuelta y ponían la mano izquierda y volvían por donde regresaban. Y no se iban a, y no se iban a perder. Pero ahora la pregunta es, ¿estamos atrapados dentro del laberinto? ¿Esto es, un buen, eh, ¿Esto es un algoritmo eficiente? Les voy a dar una mala noticia. No es eficiente. Vamos a suponer que somos este puntito rojo dos dimensional. Me gusta el concepto. Eh, y, ponemos la, y tenemos la mala suerte de poner la mano derecha en esta pared de aquí. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues si seguimos con la mano derecha, daremos todo este recorrido y volveremos a este sitio. Y con este recorrido podemos hacerlo indefinidamente siguiendo la regla de la mano derecha. Claro, aquí, uno, no hemos encontrado la salida y ni siquiera sabemos si hay salida, en caso de que hubiere. Entonces, yo creo que después de hacer este contraejemplo, es hora de presentar a la verdadera estrella del fisquito, el algoritmo para escapar, o al menos uno de los, de los más eficientes. Para los que no lo sepan, un algoritmo es como la versión matemática de una receta de cocina, como la de los bizcochos. La única diferencia es que en vez de usar levadura y harina, lo que tienes que seguir es reglas y normas. De hecho, les voy a contar algo más. Este algoritmo no fue desarrollado ni por un físico ni por un matemático, sino por un ingeniero, un ingeniero francés llamado Charles Tremont y él propone las siguientes reglas para salir del laberinto. Son cuatro. La primera, no sigas el mismo camino dos veces. Eso es perder el tiempo. Segunda regla, si llegas a un cruce nuevo no importa qué camino sigas. Ahora la gente que es partidaria de usar la mano derecha dirá, usa la derecha, siempre por el camino de la derecha. Pues mira, ahí tienen razón. Pero es que el algoritmo incluye otras dos reglas más que son la número 3. si un camino nuevo lo lleva a un cruce viejo o a un callejón sin salida, retroceda hasta la entrada del camino. Y la número 4 si un camino viejo lo lleva a un cruce viejo, tome un camino nuevo, y si no lo hay, tome cualquiera. Después de, haber, de presentarles el algoritmo, vamos a poner un ejemplo, porque si les digo el algoritmo así, tal cual, así, pues no tiene gracia. Es más interesante verlo con un ejemplo. Vamos a suponer ahora que estamos en este, en este otro laberinto, y somos otra vez este puntito rojo dos dimensional. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a, resolver, a aplicar el algoritmo de Tremox para, resolver, eh, para conseguir escapar, ya sea por esta salida o por esta salida. Estamos en, en este callejón sin salida. Lo que hacemos es aplicar la regla 2. Tenemos que ir al comienzo de este camino y nos vamos a este cruce. Ahora aquí tenemos dos opciones. Aplicamos la regla 2. Tenemos que coger cualquiera, ¿vale? Cualquiera de los dos. Mucha gente que ahora dirá a la derecha dirá, la derecha, la derecha. Podrían ir por la derecha, pero vamos a, por llevar la contraria y también porque se puede hacer por el algoritmo, vamos a seguir de frente. Seguimos de frente y vamos a este otro cruce y volvemos a aplicar la segunda regla. Y ahora otras personas que están siendo, están, son más avispados pues dirán, oye mira, vete para abajo, porque si vas para abajo llegarás a la salida. Pero es que si nosotros estamos dentro del laberinto, no sabemos qué estructura tiene que tener el laberinto, de hecho no tenemos por qué saberlo ahí es donde entra la verdadera gracia del algoritmo no tienes por qué saberte la estructura del laberinto sino que tarde o temprano llegarás a la salida así que vamos a considerar que el puntito tiene tan mala suerte de que en vez de ir para abajo y salir sigue de frente volvemos a aplicar la regla número 2 aplicar la regla número 2 vemos que por ejemplo si vamos a este lugar de aquí es decir, si elegimos seguir de frente tenemos un callejón sin salida regla 3 aplicar la regla 3 y volvemos y volvemos de nuevo y aquí tenemos que aplicar la regla 4 porque hemos vuelto a un cruce viejo y entonces tenemos que tomar un camino nuevo y qué camino nuevo hay pues el único que habría sería ir para abajo y nos volvemos a dar cuenta de que es un callejón sin salida otra vez la regla 3 ven cómo solamente con dos reglas no se consigue resolver el laberinto hay que usarlas hay que usarlas todas entonces volvemos otra vez a este cruce ya hemos visto que este es un callejón sin salida y este también. Lo que hay que hacer es regresar al cruce anterior y ahora tenemos que volver a aplicar la regla 4. Como, como hemos vuelto a un cruce viejo, ya es conocido, tenemos que ir a un lugar que, un, tenemos que ir por un camino que es nuevo. No podemos volver a donde, a donde hemos vuelto, eso está en contra de la regla 1. Y, tam, y también podríamos ir por aquí, pero es que hay un camino nuevo, que es este de aquí abajo. Y entonces el puntito lo que consigue es llegar a, un, a este punto, que está prácticamente al lado de la salida. Y con esto, ¿qué es lo que se consigue? Pues escapar del laberinto. Ahora, la moraleja que está dentro de este fisquito, que ya veo que me faltan dos minutos, es que cuando tengamos un problema, lo que es importante es afrontar, la afron más que afrontar, plantear estrategias para afrontar el problema, en vez de ir a la aventura. Porque de lo contrario, llegaríamos a, un, a, a quedarnos atrapados dentro de nuestro propio laberinto mental. Muchas gracias por su atención.